Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y ahora llegó un momento muy especial, llegó el momento del de coach Jorge Burnett. Desde Entre Ríos a Pinamar y de Pinamar a Entre Ríos. Esto es las redes, cómo nos vamos conectando con las diferentes personas que quieran escuchar esta columna. En una semana verde, en una semana donde todo el mundo no sabe qué hacer, Llega él para traer la calma, para decirte que te atrevas a emprender. Todo esto lo puede hacer solo Jorge Burnett. El coach Jorge Bournet está acá, con nosotros, en su columna de Educación Financiera. Le damos la bienvenida a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, qué linda, qué linda la presentación, ¿no? Este... <risa> Este, estamos eh, acá ya en plena primavera, es el primer programa de primavera, porque estuvimos el, la semana pasada, la salteamos, así que este, estamos entrando a la primavera con esta. Y sí, un poquito esta mirada que, de, que tenemos con respecto al momento actual, Cari, que, que, bueno, a veces es tan difícil encontrar el tema para, para hablar, porque es, son momentos de incertidumbre, de de que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? No hay nada firme, todos, estamos todos este, en el aire. Eh, pero bueno, justamente de esto es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque no hay peor cosa que esto, ¿no? De, de estar... Este, eh, haciendo con nuestra, equilibrio, ¿no? Haciendo eh, equilibrio, totalmente, totalmente. Esta incertidumbre, ¿no? Que siempre es lo mismo. Jorge, yo escuché y antes que vos te este, explayes con este tema tan lindo que trajiste hoy creo que, que es un momento tal vez de, de traer un poquito de calma ¿no? en la gente. Y, y en la reflexión de esta situación económica tan importante que pasa siempre en nuestro país, yo digo que no es la corrida del dólar, es la confianza que corre, ¿no? Esta confianza que la gente no, no cree en lo que se dice por historia de, de quienes nos gobiernan. Entonces... El dólar corre porque la gente no cree, porque la gente no tiene confianza. Y ahí es donde se hace todo este menjunje, como digo yo, se empieza a, a guardar los verdes, se empiezan a sacar las platas, se queda sin plata eh, el, el Banco Nación, el Central, todo esto es lo que ocurre. Entonces yo creo, y te lo, te lo propongo, confianza financiera, para en alguna oportunidad que nos des una columna, ¿no? Para ver si podemos, eh, no sé si puedes hacer maravillas, pero algo yo confío en vos. Eh, hermoso esto que me decís, Cari, y te puedo tirar así como un, un, una puntita de lo que yo considero, ¿no? Hay un dicho que no sé si me va a salir bien porque no lo tenía preparado, por supuesto, pero, pero una vez leí, o en, en algún meme, en algún, en algún lugar lo leí, ¿no? Que el pájaro está muy tranquilo sobre la ramita del árbol, ¿no? a veces en la puntita del árbol, pero no por la confianza en la rama, sino por la confianza en sí mismo, no, no importa lo que pase con la rama. Y creo que esto eh, puede ser una ilustración de lo que nos está pasando hoy. Nosotros desde el, coach, desde el coaching financiero eh, tenemos esta, esta visión, ¿no? de que no importa lo que pase, sino qué hacemos con eso que pasa. Entonces, este, la solución siempre va a estar en nosotros, la confianza va a estar en nosotros, más allá de las situaciones y más allá de lo que está pasando en el país. Tenemos que, que prepararnos para esto que viene, estar atentos y poder accionar en el dominio, en el único dominio en el cual eh, tenemos todo el poder, que es en nosotros mismos. Y es ahí donde vamos a poder ir transitando estas, la, estas soluciones, eh, creando esa realidad que queremos a través de, nuestro, de nuestra transformación, de nuestra, nuestro cambio de observador, de empezar a, a ver hacia dónde queremos ir y empezar a decretar eso que queremos que ocurra en nuestras vidas. Así que bueno, eso es, es un poquito la invitación, me encantó lo que, lo que vos decís, esto de la confianza, no pero siempre, siempre digo hacernos cargo, hacernos cargo de lo que nos toca, quienes somos y, y, y, y del poder que tenemos de modificar esas situaciones. Más allá de esas situaciones, que, que no, no tienen que ver con nosotros, poder modificar esa realidad, quise decir, ¿no? más allá de esas situaciones. Este, así que bueno, eso, eso es un poquito eh, la visión, pero que conecta totalmente con este tema que hoy quería yo hablar y que arrancamos un poquito por otro lado, pero que tiene que ver con, esto, con estas leyes universales, estas leyes que se llaman también leyes herméticas o leyes de mentalismo, que en su primer enunciado, en su, primer, en su primera ley, dice que todo es mental. O sea, todo es mental, todo está en nuestra mente, todo es creación de nuestra mente. Y nosotros vivimos permanentemente en esa fantasía que estamos creando, desde nuestra visión, desde nuestro observador. Y esto es muy importante, tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nuestra mente es perezosa, nuestra mente... Eh, permanentemente está divagando, pasa de, eh, según la ciencia, de, en, en tres estados, ¿no? Ahí en ese, automáticamente cuando nosotros le quitamos el, el foco, se pone en automático y empieza a transitar desde el pasado hacia el futuro y está yendo y viniendo con lo que nos pasó y con lo que nos va a pasar. Y estamos ahí en automático, ¿no? Buscando el control de esas situaciones. Y que no podemos, porque en el pasado no podemos accionar porque ya pasó. Y el futuro tampoco, porque, porque no, no llegó. Entonces, esto es lo, lo importante ¿no? de esta cuarta posición que nosotros planteamos, que es esa alternativa que también pre, de, eh, proclama el Mindfulness o todas estas técnicas, ¿no es cierto?, que se llama la atención plena. Estar en plena conciencia, en hacernos conscientes, viviendo el, el presente el presente, el momento a momento, eh, sin juzgar, aceptando y conectándonos con nosotros, con nuestro ser y con eso que queremos que pase. Entonces solamente en ese lugar, en ese, en ese momento de atención plena es donde nosotros podemos accionar para poder cambiar eso que queremos cambiar o para diseñar o crear eso que nosotros queremos crear. Entonces... Esto es lo que yo propongo, y lo venimos proponiendo a lo largo de, de muchas de estas charlas, ¿no? el poder conectarnos con nosotros mismos y saber de que esta situación tarde o temprano va a terminar. Y que termine como termine, eh, va a producir una gran crisis, porque va a haber que levantarse de los escombros y empezar a construir una, una nueva, un nuevo país, una nueva vida, una nueva realidad, cada uno de nosotros. Y muchos estamos esperanzados en que nos solucionen ese problema. Y realmente, realmente no va a venir esa marita mágica que solucione absolutamente eh, la realidad para todos. Eso no va a ocurrir. Vamos a tener que hacernos cargo y responsabilizarnos de la solución de todo esto. Entonces ahí está el, el tema de poder trabajar en esa en esa conciencia plena, ¿no? en ese momento de estar con nosotros ahora, aquí, y aprovechando este tiempo que tenemos, que no sabemos cómo, cómo sacarle provecho, ¿no? para diseñar esto. Y acá es donde viene la, la conexión con esto del, del emprender. ¿no? Porque la situación, eh, sea como sea, va a estar bastante complicada al salir de esta situación. Y los empresarios van a luchar por sus por sus negocios, por sus empresas, van a empezar a reconstruirse, el país como país también, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros, lo vuelvo a repetir como lo dije muchas veces, tenemos que empezar a tomar esas herramientas para poder diseñar, y no que nos lleve la corriente hacia donde quiera. Esto es como si nosotros estuviéramos en el mar, en una pequeña lancha, ¿no? Este, y tenemos de un lado toda una tormenta, que es esta realidad que estamos viviendo hoy, eh, que nos quiere este, desviar, que nos quiere azotar contra, y hacernos volcar y, y, y quedar a la deriva ¿no? con esa tormenta. Y del otro lado tenemos todos nuestros miedos, esos miedos que, que a veces son fundados o infundados, ¿no? pero que viven en nosotros y que nosotros tenemos que, que, que tratar de, de, de combatir. O por lo menos de, de ir gestionando porque no sé si se pueden combatir, pero sí podiendo gestionar esa, todas esas emociones que, que van ocurriendo en este tiempo. Entonces acá es donde nosotros nos tenemos que hacer dueños de ese timón, de ese barco que está hoy a la deriva, ¿no? y tratar de poner un, un, un puerto, un lugar hacia donde queramos ir. Y eso tiene que ser el motivo que hoy nos mueva, el poder buscar algo que querramos lograr, algo que nos motive, algo que querramos eh, poner este, toda nuestra convicción, todo nuestro empeño, toda, eh, todo nuestro compromiso con eso que queremos lograr, y empezar a diseñarlo. Y ese tiene que ser nuestro norte, y nosotros aferrarnos a ese timón para poder sortear todo este, este momento de, de miedos y, y de crisis poder llegar a ese puerto. Pero eso lo tenemos que diseñar desde ahora, tenemos que empezar a preparar ese camino, a hacernos lo, los pilotos de ese, de ese barco para llegar a, a ese buen puerto. ¿no? Y ahí está la clave en poder entender que es el momento de emprender, porque al margen de todo lo que nosotros sabemos que está pasando, está este cambio de era, donde no va a ayudar absolutamente en nada, porque el trabajo va este, desapareciendo. Cada vez hay más personas, y nosotros empezamos a hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con familiares, que ya están empezando a sufrir esos despidos. Entonces empezar a accionar en, este, en estos nuevos modelos económicos que hay, y que tienen que ver con el emprender, en hacernos cargo de nuestra, de nuestra realidad, de nuestra propia vida de todas esas cosas que queremos lograr, cambiando Jorge, los paradigmas. Jorge, sí. eh, yo escucho a muchas personas que también eh, dicen esto, ¿no? Yo, hay gente que está acostumbrada, ¿no? En su zona de confort o como vos lo quieras llamar, a, a vivir de un sueldo, que no, no sabe cómo arriesgarse a aprender algo o un proyecto propio, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas? Porque eh, hay gente que es dependiente del sueldo. Sí, es que hemos sido preparados para, para, para, para ser dependientes, o sea, eh, nosotros hemos sido educados, en una educación que, que nos este, nos inculcaron desde muy chico que es reactiva, ¿no? o sea que a cada problema tiene ya una fórmula, una, una solución. Y nos han este, educado por mucho tiempo para que nosotros seamos reaccionarios y podamos integrarnos en ese modelo de era que ya terminó, que es la era industrial, ¿no es cierto? Donde nosotros eh, buscábamos un empleo para lograr la seguridad en nuestra vida y podernos sentir realizados y lograr lo que querramos en nuestra vida. no Ese era, era el paradigma de la era anterior. Eh, estudiá para ser alguien en la vida y buscate un buen empleo para que puedas tener seguridad. Y eso ya ese modelo de hacer para tener y ser alguien en la vida, eso se agotó, eso se terminó, ya no existe. Hoy hoy no, no no es así, hoy tenemos que cambiar eso porque eso nos llevó a la dependencia. Y por mucho tiempo funcionó, no digo que no, sí funcionó y funcionaba así, pero hoy ya no existe, las empresas ya no nos tienen a nosotros por 40 años de empleado. A los tres años nos despiden por todo lo, el, el, el tema de leyes, legal, y porque la tecnología avanza rápidamente, entonces nos no sacan porque somos un número, y ponen a alguien más, este, eh, más especializado, con mayor información, porque la, la, la informática va cambiando día a día, entonces ya no tenemos esa seguridad. Pero durante muchísimo tiempo nos rodearon, ese, esa zona de confort de la que vos hablas, con miedos, ¿Por qué? Porque había que cuidar el empleo, hacer bien las cosas, acá estás bien, no te falta nada, ¿qué querés probar? Todas esas cosas que nos inculcaron por muchísimo tiempo, nos han hecho una barrera de miedos para tenernos contenidos en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque nos prepararon para eso, para poder comprarnos nuestro tiempo para los sueños de otras personas que crearon esta, esta realidad que hoy vivimos. Y es que está hermosa, ¿no? porque no, no, la, era, la era de la industria nos trajo hasta lo que es hoy. Pero esa, ese modelo se agotó y se terminó. Entonces hoy estamos en esa zona de confort rodeados de miedo y no nos animamos a, a emprender, que es el nuevo modelo. Hay que salir del empleo. Los esclavos, cuando salimos de la era de la, de la agricultura y se, se liberó a los esclavos, también tenían miedos, y no querían dejar sus amos, porque tenían miedo de ser empleados. ¿Cómo voy a hacer en, en esta nueva economía? donde voy a tener que ir a estudiar y capacitarme y hacerme de una profesión para después salir a buscar empleo? Si yo tengo todo con mi amo, era una crisis por un cambio de era. Y hoy estamos viviendo un momento igual, donde salimos de la era industrial para entrar a la era de la información, la era de la conciencia. Por eso es importante que podamos entender esto, que es fundamental para poder adaptarnos rápidamente a esto y poder sacarle provecho. El modelo es emprender, es trabajar en lo que amamos, en lo que nos hace feliz, en lo que tenemos habilidades, en eso que, esos talentos que hemos traído desde la cuna. Empezar a desarrollarlo, ser el mejor en lo que hago y empezar a salir a ofrecer soluciones no a buscar trabajo. Vengo a ofrecerte una solución, ¿cómo te voy a ayudar a vos? Eso es lo que tengo que salir hoy. No tengo que salir a pedirte que me ayudes y me des trabajo. Tengo que venir a proponerte una solución para el problema que vos tenés. Mirá, yo te puedo ayudar de esta manera, yo soy la solución para tu problema. Yo te puedo ayudar a que tu empresa vuelva al, al lugar que le corresponde. Entonces es ese, ese es el cambio de chip que tenemos que hacer en este momento, en este cambio de era, que es tan importante, tomar conciencia, sentarnos en este lugar, era, tener esa, esa, esa atención, esa conciencia plena de lo que estamos viviendo, ¿Para, qué? para poder adaptarnos rápidamente. Y esto de la crisis mundial que se vive hoy, vino uh -huh. a profundizar todo y hacer que esto se haga si era un proceso de muchos años para transitar este cambio de era, hoy se hizo de la noche a la mañana, porque esto apuró absolutamente todo, esto agilizó absolutamente todo, la crisis se vino de golpe, del día a la mañana, y estamos transitándola. Entonces eso es, tomar conciencia, tener atención plena, y no preocuparnos, sino ocuparnos, ocuparnos de nuestro presente, de qué es lo que estamos creando, qué estamos haciendo con eso que está pasando, cómo lo podemos gestionar, cómo podemos hacer de que esto no nos golpee y nos destruya. Entonces yo invito a todas las personas que se atrevan a emprender, que busquen esas ideas que las puedan hacer salir de ese lugar donde están, que puedan activar su mente, que puedan empezar a crecer, que puedan diseñar ideas, y si no la tienen que busquen modelos e ideas que están probadas, hoy hay muchísimas soluciones. Hay miles de empresas que nos ofrecen sumarnos a su proyecto, que son proyectos probados, que ya tienen éxito, que tienen todo un know-how y que tienen todo el dinero invertido puesto al servicio de nosotros. Entonces, asociarnos a estos modelos de negocios que hoy existen y que hay abundancia, porque nosotros escuchamos permanentemente trabaje desde su casa, todos los negocios virtuales, todo lo que es el, eh, eh, los, el teletrabajo o los networkers, que son las personas que trabajan desde su casa a través de Internet. Y tenemos que adaptarnos a ese modelo, tenemos que aprender, tenemos que diseñar, porque es lo que nos va a sacar de esta crisis. Entonces eso es lo que yo quiero transmitirle hoy a las personas, que puedan tomar conciencia, que, que, que empiecen a investigar, que empiecen a escuchar, que, que empiecen a cambiar la información que le están metiendo a la cabeza. Que salgan de los noticieros, que nos siguen sembrando pánico. Que Pero cómo hacer, Jorge, para... Vos decís, salimos del noticiero, ¿no? Pero cómo se hace para no informarse... En un momento de, de tanta eh, crisis, ¿no? Yo me pongo en el lugar del oyente. Sí, sí, cali yo sé que es difícil, porque estamos preparados. El, el, la, la publicidad y, la, y todo lo que es la noticia, el servicio de, de noticias del mundo, tienen también un rol importante en este modelo económico que se está agotando. Nosotros somos consumidores porque, la, porque la, la televisión y todo esto se creó para eso, para que seamos consumidores, porque había que llegar al, a lo máximo de la era industrial como se llegó. Y teníamos que ser consumidores compulsivos y eso es lo que somos. Pero nosotros yo no digo que no escuchemos noticias o que nos metamos en una burbuja. Yo leo leo, tengo el diario digital, leo y me informo de lo que pasó, pero no estoy todo el día escuchando la misma noticia en todos los canales, porque eso sobre todo me crea también un estado de ánimo que no me ayuda a cambiar, no me ayuda a estar en esa tensión plena que yo necesito para solucionar mis problemas, y me estoy contaminando con toda esa información de afuera, a la cual yo no puedo hacer absolutamente nada, porque para los problemas de salud están los médicos y las personas que están en el sistema de salud, y para la seguridad están está la policía, la gendarmería y todo lo que tienen que estar en el problema de seguridad. Nosotros lo que tenemos que hacer es atender lo nuestro, desde el lugar donde estamos, teniendo conciencia de quiénes somos y cómo podemos hacernos cargo de lo que nos toca. Porque si no, somos todavía un peso más para todo esto. Y estar en ese, en ese constante eh, consumo de información negativa, lo único que hace es ponernos mal, de predisponernos a la enfermedad también, porque bajan nuestras defensas. Nosotros cuando estamos mal, cuando estamos angustiados, cuando tenemos todo... Eh, eh, eh, estamos predispuestos a adquirir enfermedades ¿por qué? porque nuestro sistema inmunológico baja eso está totalmente probado que la alegría la felicidad el bienestar suben nuestras defensas y es más difícil que nos enfermemos entonces eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros hacernos cargos de nuestra propia vida como han hecho en otros en otros eh, países que he escuchado que, que que la cuarentena o los controles eh, son eh, a conciencia, o sea, bueno, yo tengo más de 60 años, listo, perfecto, me quedo en mi casa, me cuido absolutamente todo, yo me pongo en cuarentena, y si estoy resfriado no salgo, y si me siento que, que me duele la garganta me quedo en mi casa, o sea, hago lo que tengo que hacer, y si salgo, salgo con mi barbijo, me cuido yo, cuido yo mi persona, y si cada uno de nosotros nos hacemos Personalmente responsable de lo que nos toca a nosotros, a cada uno, vamos a solucionar muchos problemas porque nos vamos a ocupar de nuestro metro cuadrado sí. y vamos a expandir esa solución y vamos a encontrar otros que se ocuparon de su metro cuadrado y vamos a ir encontrando soluciones que se van a ir ampliando. Pero eso es justamente esto, ¿no es cierto? Poder entender que todo está en nuestra mente y que nosotros, en el único dominio, que podemos actuar para solucionar, es ahí, en nosotros mismos. Y en el aquí y en el ahora. Dejar de vivir la angustia del, de, del futuro y la, las tragedias del pasado. Ocuparnos ahora. ¿Qué podemos hacer? Maravilloso. La verdad que espero de todo corazón que a todas esas personas que están ahora en esa incertidumbre, escuchen... Esto que vos estás hablando Y que sea de gran utilidad Bueno Cari Yo también espero lo mismo Estamos este, permanentemente Charlando, haciendo reuniones este, Yo soy Excesivamente positivo Toda mi vida he sido así Y antes hace mucho tiempo me decían Claro, sí, andaba vos con tu, pensamiento, <risa> con tu pensamiento Mágico Y realmente eh, Antes me molestaba mucho Y hoy digo que para ver la magia tenemos que creer en la magia. Y realmente el pensamiento positivo, el pensamiento mágico existe cuando nosotros estamos convencidos que podemos, podemos tomar el control de nuestra vida a través de nuestra mente. Y ser conscientes de que podemos crear ese, esa realidad en la que queremos vivir. Más allá de la circunstancia, haciéndonos cargo de lo que nos toca. Me encanta. Gracias, Jorge. Lindo tenerte otra vez, pese a estas mini vacaciones esforzadas. Obligadas, eh, obligadas. <risa> Nos vemos el próximo martes, si te parece. Yo pensaba pensaba que a lo mejor ya estas dos semanas que no pudimos salir iba a quedar este, el tema un poquito descolgado, pero estamos igual que hace 15 días. <risa> Siempre. Que, La economía bueno, es pero... tan actual, y si te digo, te remontás al pasado y, y vas a escuchar esto... De, de un año va a pasar lo mismo. Esperemos que no. Vamos a ponerle. Otro. Esperemos que no. Así es. Gracias. Bueno, Cari, un gusto estar otra vez con vos. Un gran saludo para toda la audiencia y para toda la familia de Mix. Gracias, gracias, Jorge. Nos vemos el próximo martes. Así pasó Jorge Burnett por la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Se viene ADN emocional, no te lo pierdas, con Daniel Molina, con Delia Fortunato, con Cristina Manelli. En un ratito nada más, con un invitado de lujo desde Pinamar, Alemania, Alemania en Pinamar. Ya vení.